gracias a todos los que nos estáis viendo por la buena acogida que está teniendo nuestra iniciativa son numerosísimos los mensajes que nos mandáis a través de las redes sociales los me gusta los comentarios y la visibilidad que estáis dando a nuestros entrevistados además queríamos compartir con vosotros ese feeling que tienen por esos mensajes de ánimo que le llegan todos esos whatsapp de la gente que los conoce que los ve en las redes sociales porque es sinceramente es algo muy grande y de lo que estamos muy muy muy, muy orgullosos Esperamos que sigáis compartiendo y que sigáis eh, apoyándonos con este proyecto. Y sin más dilación queremos presentaros hoy a Horacio Blanco. Hola Horacio, ¿qué tal? Hola, muy buenas Gaspar, ¿cómo va eso? Buenas tardes, pues aquí estamos deseosos de saber y de conocer un poquito más sobre ti. ¿Quién es Horacio Blanco? Bueno, pues Horacio Blanco es un chico que nacido en Extremadura y que, bueno, pues por por la familia, por mi familia que se vinieron aquí a la zona de La Manga en los años 80, a lo que es la hostelería pues aquí vine y aquí me quedé así que nada, pues Horacio es un par de familia que, que es amigo de sus amigos una persona normal y la verdad que, que amante de su trabajo, yo me dedico a la hostelería y me encanta, me encanta el relacionarme con la gente, me encanta el, el estar ahí día a día y y bueno sin más ese sí, es una persona tranquila normal y trabajadora y amante de sus amigos y de su familia está claro Horacio que lo conoceréis más familiarmente como Horacio de la Tasca del tío Andrés que es el local que regenta en el paseo Alfonso XIII y precisamente Horacio lógicamente a través del o a raíz del estado de alarma eh, vuestro negocio se vio cerrado el tema de la hostelería por completo pues eh, se decretó su cierre y quería conocer o quería que nos contara ¿Cómo viviste aquellos momentos y qué decisiones tomaste a raíz de, del, del cierre? Bueno, pues es cierto que, que cuando empezó aquí en Murcia, pues la verdad que fueron dos días. Eh, estábamos un miércoles trabajando con normalidad, un jueves mediodía normal y ya jueves por la noche eh, porque el viernes que se, cerró, que se cerró fue el viernes 13. El viernes por la noche, la verdad, el, jue, el, jue, el jueves por la noche perdón, ya notábamos que que había menos, menos, menos afluencia de gente y no pues sé, sí, nos pareció, pero bueno, lo dejamos así. Y el viernes ya se notó más tranquilo y bueno, pues eh, se tomó la decisión de cerrar porque nos lo mandaron desde la comunidad autónoma, que es lo lógico que en este caso había que hacer y realmente, bueno, pues la preocupación que tenía era la plantilla, la gente que yo tengo era lo que más me preocupaba eh, a mí en, en ese momento, porque ahí los 14 trabajadores que tenemos pues había que buscar una solución para ello y nada realmente pues eso fue la, la... la... la... estructura de mayor para mí fue el cerrar el negocio lógicamente pero la... las familias que se quedaban ahí conmigo qué, ¿qué solución había qué nos pro... que nos, qué nos iban a proponer entiendo que hiciste algún tipo de ERTE o tomaste un cese de actividad en qué situación estáis ahora mismo sí eh, nosotros eh, hicimos un ERTE en el que bueno pues mandaron ya que había aprobado que estaba aprobada en el que está toda la gente trabajando todos perdón todos los trabajadores metidos en el ERTE y nada y en esa, en esa situación estamos esperando a que nos, nos digan cuándo podemos podemos empezar porque realmente ganas ganas tenemos, ganas tenemos de eso estoy seguro yo creo que tenemos más ganas los clientes que, que vosotros incluso y, y de cara a, esa, a ese desescalado a, bueno, mañana ya por ejemplo empiezan los los niños van a poder salir una hora, si lo trasladamos a la hostelería, a, a tu negocio, ¿cómo piensas que va a ser la, la evolución del sector o los plazos que, en, los que, en los cuales se va a ir permitiendo abrir a, a la hostelería y al comercio del turismo y demás? ¿Cómo, ¿Cuál es tu Hombre, idea? Sí. Realmente es complicado porque, claro, estamos inmersos en una situación que, que es inédita, que antes no sabíamos cómo... Claro, no tenemos nada anterior que haya pasado igual, entonces no sabemos cómo actuar. Eh, yo creo que va a ser bastante complicado. Eh, yo, por ejemplo, mi percepción o mi, o mi idea es que ojalá, ojalá, eh, nosotros que somos zona turística y dependemos del turismo, pues ojalá nos puedan dar la posibilidad de abrir con las condiciones que haya que cumplir. Yo, yo estoy preparado para lo que sea, o sea, hay que hacer, lo que haya que hacer se hace. Pero yo pienso que sería importante abrir para este verano. Yo ojalá julio, yo mi idea es que en julio podamos estar trabajando. Aquí en el restaurante que regentan mis padres en La Manga y en la otra tasca al tío Andrés, que fue la primera que se abrió, que puedan funcionar, porque si no realmente va a ser bastante duro, ¿eh? Va a ser bastante duro. Así que yo pienso que para julio, porque vamos, esto han dicho que para diciembre esta gente, y me parece, bueno, diciembre antes de navidad, ¿no? antes de que termine el año, me parece un disparate, o sea, yo no sé hasta qué punto vamos a poder aguantar esa situación, o sea, yo mi percepción es que en julio se esté trabajando. Sí, yo entiendo tu postura y efectivamente yo creo que lo más razonable precisamente sería que se tomaran las medidas de precaución adecuadas y necesarias, pero salvar la temporada de verano como sea, tanto para, lógicamente, tu negocio como todos los que vivís de la hostelería o o de cualquier otra actividad que a nivel o mejor dicho en nuestra zona el, el turismo es fundamental y, y se necesita eh, también te quería preguntar qué le pedirías a, a tus clientes o qué les dirías a todo el que te está escuchando y sí, a los clientes realmente eh, que sigan viniendo no como que tienen nosotros estamos deseosos de atenderlos porque realmente más que clientes son son amigos son amigos porque llevamos muchísimos años. Y tenemos, la verdad, que un buen feeling con, con, todo, con todos los que entran en el restaurante, los que son clientes y los que no son para después serlo. Y entonces, eso se debe pues, bueno, al personal que tenemos, que tenemos plantilla de, trabajando que lleva muchísimos años. Hay camareros que están desde el año 98, gente en la cocina que está desde el 2004. O sea, realmente tenemos una plantilla eh, muy consolidada y, y que es de la casa. Entonces, los clientes cuando vienen. Están como en su casa, pedirles pues, que sigan viniendo, que confíen en nosotros, que vamos a estar ahí con muchísimas ganas de trabajar, siempre con buen material, buen producto y preparados para lo que venga. Y claro, que estén tranquilos, que las normas que haya que, que cumplir las vamos a cumplir sin ningún problema. Pero sobre todo eso, que sigan confiando en nosotros y que estamos con, la, con las puertas abiertas, vamos, en cuanto nos dejen, ahí estamos, tirando cerveza y sirviendo lo que haga falta. <risa> y Nosotros encantados de estar por allí. Aparte que sí que es cierto que se, se percibe esa sensación que estás comentando de, de negocio familiar, de por el tiempo que lleva, que lleva tu gente allí, que yo precisamente lo conozco y desde que de, lo conozco a en concreto a Guillermo, yo muchísimo tiempo lo, lo, lo he visto allí en la universidad en, en otros momentos. Y es esa sensación de, de, de familia, de negocio familiar, de que todo soy una piña y es algo que, bueno, que en estos días y en estos momentos de, es bueno compartir y, y, dar, y dar a conocer. Por último, Horacio, eh, un mensaje de ánimo. ¿Qué le diría a Cartagena? Mi, mi mensaje es que, que hay que salir de esta como sea. Tenemos que poner toda la carne en el asador eh, y sin miedo. O sea, no podemos acobardarnos. Tenemos que tirar para adelante como sea, eh, inventándonos o haciendo lo que haga falta, pero vamos, eh, esto no, no acaba aquí. O sea, que hay que seguir para adelante. Es que no queda otra. Que hay, muchos, hay muchos que están detrás nuestra que que tenemos que ir abriéndole nosotros el camino para que sigan funcionando. Así que eso es, yo sin miedo y para adelante y ya está. una cosa no puedo decirle. Me, me quedo con ese titular de tenemos que poner toda la carne en el asador, que parece que va con doble sentido. Sí, sí, Much Muchísimas gracias, Horacio, por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y, como ya he dicho al principio, ayudarnos, ayudarles, compartir, darle a me gusta y entre todos saldremos adelante. Ya quedas un día menos. Somos Pequeño Comercio, somos Cartagena.